¿De qué lado estás? ¿Estás del lado que cree en el debate abierto o del lado que reprime la libertad de expresión y asesina periodistas? ¿Del lado que impone un estado de apartheid o del lado de sus víctimas? ¿Del lado que expolia, niega y roba un patrimonio histórico incalculable o del lado que lucha por recordar su pasado? ¿Del lado que valora la libertad, la justicia y la igualdad o del lado que la niega la oprime. Del lado de los que construyen más de 700 kilómetros de muro ilegal de la Pargei en la Palestina ocupada, o de aquellos que luchan para derribarlo. Del lado que bombardea Gaza, o del lado de los que lo han perdido todo. Del lado de la impunidad, o del lado de la justicia. Del lado del que oprime, o del lado de los oprimidos. Del lado que construye colonias ilegales. ¿O de las familias que son expulsadas para hacerlo? ¿Del lado que ocupa o de los ocupados? ¿Del lado del verdugo o de las víctimas? Yo sé de qué lado estoy y no es con Israel. No seas cómplice. No les ayudes a justificar sus crímenes. No compres apartheid.